Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir eh, a esta primera hora de la jornada de hoy a este acto que hemos querido titular El proceso secesionista catalán, los riesgos de las lógicas identitarias. En la rueda de prensa se va a ofrecer una reflexión sobre los peligros de estas lógicas identitarias y eh, vamos a analizar lo que consideramos nosotros eh, constituye una enorme fractura a nivel social. Vamos a presentar también un manifiesto, muchos de ustedes ya, ya lo tienen, eh, un manifiesto en el que se hará un llamamiento a la no resignación de las instituciones y en particular. Un llamamiento a los ciudadanos comprometidos frente a la ola secesionista catalana y eh, para la búsqueda de soluciones que faciliten un desenlace cuanto menos razonable y que suponga el menor daño posible. Eh, este acto me gusta siempre remarcar en este caso que está organizado eh, con total libertad desde la sociedad eh, civil eh, detrás hay un colectivo que es el nuestro, el colectivo mairena, Que está integrado por personas de diferentes procedencias Pero es un acto de sociedad civil ¿eh? Eh, Con la capacidad que tenemos eh, los ciudadanos de hacer que las cosas sucedan Con nuestro compromiso y porque no podemos acometer pues destinos diferentes con personas indiferentes somos un colectivo también que vemos con preocupación y con alarma la dimensión que está alcanzando ya esta fractura, tanto fuera como dentro de Cataluña, y pero claro, evidentemente, sobre todo la fractura que está provocando dentro. Las tensiones se están replicando en los diferentes planos de la vida colectiva y doméstica y muchos de nosotros pues, observamos todo esto que está ocurriendo con mucha preocupación eh, y, y con, hastío, con hastío también. Hemos elegido el nombre de Juan de Mairena porque eh, nos reconocemos en las reflexiones machadianas que son las que reflejan nuestros intereses y por eso yo quiero... Eh, hacer una reflexión sobre la cita de Antonio Machado sobre la defensa y la difusión de la cultura que dice que nadie es más que nadie porque, y este es el más hondo sentido de la frase por mucho que valga un hombre nunca tendrá valor más alto que el valor propio de ser hombre pretendemos buscar un tono sereno de apelación a valores civilizadores, humanistas y democráticos y, sobre todo, que trasciendan de los círculos eh, reduccionistas. Pretendemos sacar del hastío la fuerza para disentir del discurso que trata de imponerse sin atender a ninguna de las exigencias básicas democráticas. Pretendemos apelar al pluralismo y a la necesidad de someter todo debate a reglas que aseguren la racionalidad y también, por supuesto, la responsabilidad. Queremos señalar que se está apedreando la democracia, lo que es peor, en nombre de la propia democracia. Pretendemos recordar que la definición de supremacismo figura como aquella creencia, doctrina o teoría que afirma que un colectivo es superior a otro o al resto de colectivos este supremacismo no contiene ningún tipo de democracia y tampoco la hay fuera de la ley porque como nos recordaba Anne Arendt en un estado de derecho la ley es la única defensa posible de los pobres y los débiles contra los ricos y los poderosos y no hay otra por último nuestra reflexión está dedicada a todo aquello que la vida brinda a quienes no hemos clausurado nuestra capacidad de creer en la libertad y en el respeto al ser humano. Procedemos entonces con lo que sería el inicio de las intervenciones de el lujo de mesa que tenemos hoy aquí. Queremos agradecer la presencia de todos ellos, absolutamente de todos ellos. Josu, porque ha venido desde Bilbao. Carlos Jiménez Villarejo, porque tiene una situación ahora complicada y está y ha hecho un gran gran esfuerzo que nunca podremos agradecerle por estar hoy aquí con nosotros y a Félix Ovejero, porque es Feliz Ovejero, ¿no? Yo Carlos Jiménez Villarejo ofrecerá su visión del proceso soberanista desde una perspectiva eh, jurídico política. Bueno, poco hay que decir sobre Carlos, fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona. Eh, de, mil, desde 1987 hasta 1995 fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción hasta 2003 Bueno, su función pública ha sido especialmente trascendente en Cataluña en 2010 además recibe el galardón eh, Creu de san Jordi de la Generalitat de Cataluña eh, fue reconocida de manera específica su lucha contra la corrupción y la defensa eh, que hizo exhaustiva de los valores democráticos como jurista aportó, otras, entre otras iniciativas, sus conocimientos legales para ayudar a difundir una conciencia contra los paraísos fiscales y es colaborador en diversos medios de comunicación, autor de artículos de opinión, entre otros temas, sobre el denominado de, de todos esos artículos de, de opinión que Carlos escribe, me gustaría rescatar en este momento uno que escribió hace poco en Crónica Global en el Español, titulado Reflexión sobre el análisis de costes. Fue un, es un artículo maravilloso, les recomiendo que lo, que lo rescaten. Reflexión, análisis de los costes en Crónica Global. Al respecto de eh, la, la inversión que hace el Gobierno en esta supuesta publicidad ...institucional versus las reducciones y los costes que estamos sufriendo en la sanidad pública. Resumo lo siguiente, y cito el texto de, de Carlos Jiménez Villarejo. El Gobierno, no solo en la denominada publicidad institucional, entre comillas, concepto eh, de contenido indefinido... ...invirtió 31 millones de euros, equivalentes a más de 5.000 millones de las antiguas pesetas... Más la subvención a TV3, que en 2015 fue de casi 3 millones de euros. Despilfarro de fondos públicos a los que habrá que sumar, aunque en menor entidad, las subvenciones a seis diarios comarcales. En Cataluña, el 5,2% de la población está en situación de pobreza extrema y 784.000 pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza. Sin más, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, buen día. Eh, es un placer y una satisfacción compartir esta mesa, por, primero por mi implicación en el, en el trabajo que ha dado lugar a este manifiesto, que luego se leerá, fraternidad, unidad y solidaridad, del colectivo Juan de Mairena yo me siento orgulloso no solamente de haber participado hay que reconocer que por razones personales tuve un tiempo de difícil participación activa pero he estado siempre identificado con los contenidos y los objetivos del, del colectivo Juan de Mairena y sobre todo porque yo diría que si hay alguna persona en la historia de la cultura española que para mí ha sido siempre una guía y un maestro ha sido Antonio Machado hace unos días por razones también vinculadas a los mis problemas personales no pude ir a, ante la tumba de Antonio Machado en un acto que organizó Federalista de Esquerras para hacer un acto una ofrenda floral y al mismo tiempo leer un texto que yo remití y leyó otra persona en mi lugar porque realmente me parece que solamente el hecho de asumir la invocación de, de Antonio Machado y particularmente de los textos de Juan de Mairena ya es un, una señal de progreso, de humanidad de, y de todos estos valores, de fraternidad, de unidad, de solidaridad, etcétera. Por tanto, gracias a, a todos, especialmente a Teresa, que ha sido mi vínculo con este colectivo y, y mi forma de aproximarme a su trabajo en general. Yo voy a decir unas cuantas ideas, no, porque parece que los tiempos son limitados y no tenemos por qué estar aquí toda la mañana hablando, porque ya se ha hablado mucho, pero habrá que seguir hablando, por supuesto. Eh, yo quería empezar diciendo una cosa que puede parecer chocante, pero no lo es. El otro día, repasando la historia mmm, reciente, sobre todo los, los últimos años del franquismo, me encontré con una foto que era... Que, eh, que decía en el título de la foto decía Franco votando en el referéndum de 1966 Franco como dictador, como criminal de guerra o como genocida o como lo que sea eh, por tanto era compatible con un referéndum ¿Me mejor dicho con un referéndum no, con algunos referéndum porque otro, otro, este, hubo uno anterior al 66 en el que se aprobaba la ley orgánica del Estado por tanto un dictador de esa categoría Organizó un referéndum y fue a votar. Y lo controló absolutamente. Lo controló absolutamente. Igual que está ocurriendo aquí. Lo digo con toda franqueza, ¿eh? Y esa foto, que me impactó bastante, volverla a ver al cabo de los años, era Franco con su esposa delante de una mesa electoral votando el referéndum del 66, que aprobaba, por cierto, la ley orgánica del Estado. Por tanto… Yo lo que quiero decir es que el referéndum sigue siendo una forma de participación ciudadana y que yo, naturalmente, acepto y respeto. Está en la Constitución del 78, está en las posteriores leyes de, que la desarrollan, la Ley del 80, y las leyes de, autonómicas, en el caso de Cataluña, de consultas referendarias o no. Eh, por tanto, me parece que es aceptable. Pero lo que sí quiero decir es que el referéndum, por sí mismo, no es una señal inequívoca de democracia, porque si lo fuera no lo habría convocado un dictador como el general Franco. Y lo hizo. Y lo hizo. Eh, por tanto, conviene dejar las cosas un poco claras para no confundir a la, a la sociedad civil y a la población, porque me parece muy bien que se convoque el referéndum. Bueno, sí que hay que convocarlo sin las condiciones legales que correspondan, pero lo que no se puede es utilizar el referéndum como arma fundamental de expresión de la soberanía, porque también lo hizo Franco un dictador en una dictadura. Por tanto, vayamos con cuidado en el análisis de los conceptos y de las realidades que se están poniendo en juego. Yo quería mmm, decir que eh, cuando el gobierno actual de Cataluña habla de referéndum, eh, primero dice una fecha y dice una pregunta, creo que es lo que ha dicho, eh, pero por otra parte no hay nada más. Es decir, y no hay que olvidar que en Cataluña hay dos leyes de consultas eh, populares una del año 10 y otra la que aprobó el Parlamento de Cataluña en vísperas de la consulta del 9N, la ley 10 14 de consultas no referendarias ¿eh? que era la que más se podía aproximar a una consulta tipo referendo que evidentemente no lo eran porque no podía regular un referéndum ni lo reguló nunca porque no tiene competencias para ello así de claro, pero en todo caso lo que hay que decir es que cuando aprueba la ley 10-14, en vísperas del 9N, dice que el gobierno se someterá a los siguientes principios: el gobierno de Cataluña, evidentemente. Transparencia, publicidad, claridad, neutralidad institucional, pluralismo, igualdad, no discriminación, inclusión y protección de los datos de carácter personal. Nada de esto se está cumpliendo en el momento actual en la convocatoria de ese llamado referendo que quieren hacer. El día 1 de octubre. Nada de esto. Y es una ley catalana. No es una ley de referendo porque no tiene incompetencia para aprobar leyes de referendo, pero sí es una ley que se le aproxima en la medida que regula las formas de convocar consultas populares a la población en Cataluña. Estos principios son los mínimos. Están en la ley electoral española, evidentemente. Están en cualquier ley que regule el referéndum y, por supuesto, en la ley del 80, que regula, que desarrolla el artículo 92 de la Constitución sobre el referéndum. Pero lo que es mm, obvio y lo que es absolutamente indignante es que se siga hablando de un referéndum que no sabemos exactamente en qué consiste ni cómo será ni si será siquiera eh, cuando los principios en que le inspiran, según sus propias normas y leyes, ...son absolutamente incumplidos de forma sistemática. Entonces, me parece que ya es hora de que desvelemos la realidad de la capacidad que hay... ...para la mentira, para el cinismo y para la desfachatez en el gobierno de Cataluña... ...respecto a una ciudadanía que, desgraciadamente, no conoce suficientemente las leyes que lo regulan. Dicho esto, empiezo afirmando algo que es evidente. Es decir, el gobierno de Cataluña está violando sistemáticamente su propia legalidad catalana, la propia legalidad aprobada en base al Estatuto de Autonomía eh, vigente, por mucho que fueran las reformas que le introdujo el Tribunal Constitucional, que no es el caso, pero está violando la propia legalidad catalana y está apartándose abiertamente de unos principios que están en unas consultas populares ...no referendarias... ...bueno, por tanto, evidentemente no podían ser un referéndum... ...pero bueno, si en unas consultas populares... ...ya se exigían todos estos requisitos... ...aún más en un referéndum estricto sensu. ...y sin embargo, todo eso es... ...prácticamente desconocido y violado de forma sistemática... ...pero al mismo tiempo está violando... ...todo el ordenamiento jurídico estatal de forma sistemática... ...y para eso yo solamente pongo... ...varios ejemplos que creo... ...no voy a entrar en ellos, pero los voy a citar... Es decir, eh, las condenas de, de, de Arthur Mas, de Frances OMS, de las conselleras Rigao y John Ortega, y los procesos abiertos a, a Carmen Forcadell y, y ayer, desde ayer, a Merichel Borras, eh, son la expresión de la aplicación del ordenamiento jurídico español a todos los ciudadanos, porque no hay nadie que tenga el privilegio de estar excluido de la aplicación de la normativa estatal que se aplica por igual a todos los ciudadanos sin mm, incluir un principio de discriminación por razón de la nacionalidad o de la supuesta nacionalidad o del cargo público que se ostenta. Eh, por tanto, me parece que ya es bastante importante y grave que se esté ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque están cometiendo sucesivos delitos de desobediencia y prevaricación que están en el Código Penal, no de ahora, estaban ya en el Código Penal de 1822. Por lo tanto, no es que hayan creado unos tipos, el Estado español haya creado unos tipos penales específicos para perseguir a los dirigentes catalanes, no. Estos tipos penales están en los códigos penales de toda la historia del derecho penal español desde principios del XIX, es decir, inspirado ya en la Constitución de 1812. Esto es, esto es una alteración del orden constitucional, no, es, no es, es la aplicación sistemática del orden constitucional sin discriminación sin discriminación y, por lo tanto, aplicando realmente lo que corresponde. Yo, en esto, quiero, quiero citar un texto, que, que, unas palabras que pronunció el fiscal Emilio Sánchez-Judet, que acaba de concluir el juicio al expolio del parado de la Música, tan brillantemente como el anterior, que fue el juicio a Artur Mas, eh, a a, Rigao, a las conselleras Rigao y Ortega, por la consulta del 9N, cuando el fiscal le dijo a Artur Mas, señor Artur Mas, este juicio también es democracia. Eh, y claro, cuando se concentraron, eh, los que se concentraron allí en apoyo a Artur Mas y sus consejeras y tal, eh, de alguna manera coaccionando al tribunal que los iba a juzgar, que es un tribunal impecable desde todos los puntos de vista, por sus conocimientos, por su rigor, por su imparcialidad, eh, en fin, por su independencia, etcétera eh, que se concentraran allí para insultarlos y ofenderlos, como hicieron, eh, y así lo expliqué en un artículo que publiqué en El País realmente es absolutamente inaceptable en un sistema democrático por tanto me parece muy bien que el fiscal dijera este juicio también es democracia porque en efecto era democracia era más democracia que lo que estaban haciendo todos ellos allí fuera eh, concentrándose ante el tribunal ofendiéndolo y atacándolos y reprochándoles que era un tribunal parcial eh, al servicio de no se sabe qué ¿eh? por tanto vamos a ser justos yo quería, de todas formas, decir algo, algunas cosas que me parece interesante. En primer lugar, que, como saben ustedes, esto se ha iniciado estos procesos, que van a continuar, evidentemente, su curso con absoluta normalidad eh, institucional y constitucional, eh, tienen un precedente de la, de la que la mayor parte de la población se ha olvidado. Es decir, eh, la, la Agencia Española de Protección de Datos impuso, el, a finales del 2015... Una multa de 200.000 euros a la Asamblea Nacional Catalana, presidida entonces por Carmen Forcadell, presidida entonces por Carmen Forcadell, por violación, por una infracción muy grave de la ley de la Agencia Española de Protección de Datos, por una violación del derecho constitucional de los ciudadanos a la intimidad, en virtud de la encuesta que ellos pusieron en marcha antes de que llegara la consulta del 9N. Por tanto, yo me pregunto, esta señora no, no es la primera vez que es sancionada. Naturalmente, la sanción recayó sobre la organización, que era la ACN, pero la ACN estaba presidida por ella. Por tanto, ella dio y prestó su consentimiento a que se desplegaran prácticas que estaban en contradicción con la normativa que regula la protección de los datos de carácter personal y, particularmente, el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Y este precedente está ahí y parece que se haya olvidado y no se ha olvidado. Y yo me pregunto han pagado los 200.000 eh, 200 euros que se les impuso de multa o no. Porque la verdad es que lo desconozco, pero allá ellos y allá la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que tiene en definitiva que cumplir la sanción impuesta, ratificada en dos ocasiones, en dos fases sucesivas de recursos por la Audiencia Nacional. Entonces hay que decirlo. Tanto yo creo que cuando ellos pretenden decir que son objeto de una persecución, eh, yo pienso, es que mm, se creen. Estos dirigentes del Gobierno de Cataluña actualmente o miembros del Parlamento, etcétera, ¿Se creen que son miembros de una especie de casta privilegiada que está al margen de las leyes a las que estamos sometidos todos los ciudadanos españoles? Sin excepción, sin excepción. A mí me sorprende que estos días pasados haya habido algunas, m, al, algún, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, este, este, este señor de de reunida Unida, que ojalá Esquerra Unida fuera lo que lo, lo que iba a ser lo que debía haber sido eh, dijo eh, que se amparaban en la inviolabilidad parlamentaria eh, y me sorprende el nivel de desconocimiento que tienen de lo que es el derecho constitucional el derecho penal, en, fin, en las normas que regulan una convivencia en un estado democrático porque si hay alguien que tiene inviolabilidad en el sentido entre comillas de no estar sujeto a responsabilidad es el jefe del estado, es el rey, nada más Nada más, ni los miembros del gobierno del Estado tienen esa inviolabilidad. Ellos apelaban a una inviolabilidad parlamentaria, ¿sabes? concepto que no existe en el conjunto de todos los estados de la Unión Europea. Por lo tanto, están intentando crear unos, unos estatutos de privilegio ajenos a los sistemas democráticos ya consolidados desde el principio del XIX, cuando se impuso pues, finalmente la Revolución Francesa y creó los presupuestos de las actuales democracias, eh, eh, democracias occidentales. Occidentales. Yo creo que hay algunos datos que hacen que sea preocupante la situación en Cataluña y voy a poner un par de ejemplos, pero yo creo que son significativos. Uno, eh, ya se ha dictado la primera condena por un juzgado penal de Lleida, el número uno, el juzgado penal número uno de Lleida, contra determinadas personas pertenecientes a estos grupos uh, de agitación vinculados generalmente a las uh, entidades um, eh, sociales eh, llamadas soberanistas o independentistas o como se quieran llamar, por eh, amenazas y coacciones con la agravante de discriminación ideológica porque lo hicieron haciendo uso de la invocación del principio de, eh, de que aquellos ciudadanos que eran unos ciudadanos que subían a un autobús de sociedad, para venir a un acto de sociedad civil catalana en Barcelona fueron objeto de toda clase de insultos, agresiones, amenazas, etcétera, y han sido condenados por una falta de agresiones, de amenazas y coacciones con lo agravante de discriminación por razón ideológica, por razón del nacionalismo, en virtud del cual se comportaron de la manera que se comportaron indignamente. En segundo lugar, hay otro dato que yo creo que es tan importante como el anterior. Eh, antes del 9-N... El juzgado de lo contencioso número 2 de Barcelona dictó una sentencia ejemplar en la que anuló, anuló, declaró nulo de pleno derecho el acto del Ayuntamiento de Cabrils, en virtud del cual se ponía a disposición de la Generalitat los datos del patrón municipal de ese ayuntamiento, por estimar que era absolutamente contradictorio con las normas que regulan la disposición de los datos de de, de los datos del censo eh, y, por tanto, de la necesidad de una protección institucional que el ayuntamiento debe dispensar y, por tanto, no puede disponer de ellos porque son datos de ciudadanos, son datos de ciudadanos que tienen derecho a una legítima protección por parte de las entidades que disponen de esos datos tan personales. Fue eh, anulada esa, esa cesión de datos a disposición de la Generalitat. Por tanto, yo creo que es un dato importante. Hay otros datos y otras circunstancias también similares. A mí, a mí me parece gravísimo que personas con la presencia de diputados de la CUP eh, pudieran asaltar y causar daños y ofender eh, la sede del Partido Popular de Cataluña, con independencia de la ideología que representa el, el Partido Popular, que me parece un partido demócrata y eh, Plenamente, y por tanto me merece el máximo respeto. Y por tanto me parece el máximo rechazo también que se puedan producir actos de esta naturaleza con la presencia y el consentimiento, y yo diría que haya el aplauso de determinados diputados del Parlamento de Cataluña, cualquiera que sea su ideología. Dicho esto, yo quería decir que, que estamos, por tanto, en una situación muy grave. Y si repasamos las últimas, los últimos actos que se han dictado. Por, la, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, eh, particularmente los que se han dictado, hay uno singularmente relevante, que es el de 27 de febrero de este año, eh, respecto a, a la querella que se presentó por la Fiscalía contra Carmen Forcadell y varios miembros de la Mesa del Parlamento. Eh, yo creo que, realmente, cuando uno lee ese auto y lee toda la historia de esas resoluciones, el auto tiene más de 20 folios, pero cuando uno lee la historia de lo que pretende o ha pretendido ...que ya no lo pretende el Parlamento de Cataluña... ...pues realmente uno se queda... ...realmente asombrado de cómo se puede llegar... ...a tal nivel de desconocimiento... ...de ignorancia o de mala fe... ...en la aplicación de los principios democráticos. En, esa, en ese auto... ...el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...cuyo oponente ...es un excelente magistrado... ...antes fiscal, por cierto... Eh, ...antes el fiscal que fue... que ...al que acusó a Pascual Estivil... ...y a, y a Piqué Vidal hombre de confianza de Jordi Puyol, por cierto, y por el cual es civil, hombre eh, en el Consejo del Poder Judicial propuesto por CIU en aquellas fechas, que luego terminaron condenados por diferentes delitos y en prisión. Eh, bien, pues en ese contexto yo me pregunto cómo se puede plantear un proceso que ellos llaman constituyente en nombre de algo que llaman un derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Eh, entre comillas. A mí que a estas alturas se haga esta proclamación me parece signo primero de una ignorancia histórica realmente preocupante, eh, preocupante para quien ocupa cargos de gobierno, de una comunidad autónoma, que es lo que en este momento es Cataluña, o de una nacionalidad, lo que quieran, de, como quieran llamarla, me da igual. Pero el derecho de autodeterminación solamente está, solamente está en el derecho internacional. En la resolución que dictó la ONU en 1960 para favorecer la liberación de los pueblos sometidos a la explotación colonial. Es decir, al a Congo belga, Argelia, etcétera, todos los países que ya sabemos estaban sometidos colonialmente a las potencias occidentales. Es la única vez en la historia del derecho internacional en que se ha utilizado esa expresión de autodeterminación. Por tanto, me parece increíble que se pueda utilizar un término que solamente era atributo de los pueblos sometidos colonialmente por las grandes potencias occidentales el año 60. Ha pasado mucho tiempo y además que no corresponde para nada en, en mencionar esta denominación que es absolutamente errónea y yo creo que además dicha de forma que induce a, a evidente confusión o puede inducir a confusión a muchos ciudadanos que no tienen la suficiente cultura jurídica como para saber qué significa eso de la autodeterminación. Por otra parte, yo creo que hay dos fases en la posición del, del Gobierno de Cataluña. Una primera es la que dijo la primera resolución Hay dos resoluciones importantes que son objeto de la querella del fiscal, que es la resolución 263-11 y 306-11. En la primera, lo que se planteó fue, no como ahora un referéndum, que ha sido como para ellos un paso atrás, se planteó un proceso constituyente con varias fases que llamaban proceso de participación ciudadana, luego una asamblea nacional, luego un referéndum, etcétera. Eh, yo creo que, como vieron que eso era absolutamente inviable, absolutamente inviable, eh, aparte de ser absolutamente ilegal, por supuesto, pero era además de ilegal, era inviable, pues recurrieron a la tesis del referéndum. De un referéndum que, como estamos viendo y acabo de expresar, eh, primero, Cataluña y el gobierno de Cataluña carece de competencia en absoluto para convocar un referéndum y mu mucho menos de ese contenido como es la secesión o la separación de del Estado español, carece absolutamente de competencias y sobre todo lo que carece es de, de normas que lo regulen es decir, estamos hablando de un desideratum que ellos deben tener en alguna parte escrito pero que en este momento no conocemos los ciudadanos lo cual es una muestra del de menosprecio que tiene no solamente a la legalidad que ya lo tienen y la han acreditado a lo largo de todas las causas que se han abierto y que se seguirán abriendo y se seguirán abriendo, insisto, sino además el menosprecio que tienen a la ciudadanía, porque realmente estar prometiendo lo que ni siquiera ellos quieren expresar que quieren, mmm, significa un menosprecio a los derechos de la ciudadanía, a algo que se llama la transparencia en el ejercicio del poder, la transparencia, el derecho a estar informados. No hay transparencia alguna en la actuación del gobierno de Cataluña. Es un gobierno prácticamente que se produce en el margen de lo secreto, de lo secreto y de los acuerdos interparlamentarios de la derecha, esa mmm, reaccionaria y nacionalista, más esos grupos llamados anticapitalistas de la CUP, en una especie de alianza absolutamente insólita, o yo diría que espuria. Eh, para llegar a estos objetivos, pero me parece que son objetivos absolutamente inviables. Yo, por tanto, creo que ante una situación como esta no sé cómo mmm, se pueden sorprender de que pueda el Estado reaccionar abriendo procedimientos penales como el que se acaba de abrir ahora contra la consellera Merichel Borras por la llamada compra de las urnas, eh, porque se aprobó ayer, creo, eh, o ayer o antes de ayer abrir una causa contra ella eh, porque realmente eh, es la violación de la legalidad y la violación de la legalidad igual que nos excluye y nos está excluyendo a los grandes delincuentes económicos y responsables de la corrupción del conjunto del Estado de ninguna causa eh, de ningún juzgado no se están parando ni se está dando un tratamiento de favor ni y y ellos invocan la inviolabilidad porque tienen el nivel de, de conocimiento y de inteligencia mínimo para saber que ellos no pueden ser inviolables, eh, pues igual se aplica aquí cuando se quebranta una legalidad constitucional que es el fundamento de nuestro Estado democrático y social de derecho creado en la Constitución del 78, para que nadie se lo olvide, porque no estamos hablando de cualquier fundamento, sino de un fundamento muy sólido. Ante todo esto, yo mmm, pienso que, mmm, que cuando ellos hablan de asambleas constituyentes, etc., y de participación ciudadana de la forma absolutamente pues, vaga, indeterminada, etcétera. Voy a terminar porque creo que he hablado ya más de la cuenta. Pero lo que sí me preocupa es que en la última resolución que dictaron... y que está sometida a juicio, eh, que es la de la resolución 306/2011, ellos se atrevieran a incluir un párrafo que dijera, se atrevieran a incluir un párrafo que dijera lo siguiente con este en este proyecto en este sí, en este proyecto de, de, de convocatoria del referéndum dicen que se estarán creando los espacios necesarios para que los partidarios del sí y del no a la independencia lo hagan en igualdad de condiciones me parece realmente absolutamente de un cinismo y de un desafío constante esto lo haga un gobierno que ha hecho del sí el eje prácticamente exclusivo de su acción política, porque no tiene otra política, porque no si, ni se preocupa de la sanidad, ni de la educación, ni de la pobreza, etcétera, etcétera. Lo que sí se, se preocupa es de garantizar el sí. Por tanto, que en una en una resolución del Parlamento, que está, está impugnada eh, judicialmente, se hable de garantizar las condiciones de igualdad. ...entre los partidarios del sí y del no... ...es que me parece realmente indignante. Es indignante, yo creo que estamos... En ese sentido ese partícipe de partícipes del espíritu que impregnó el 15M... ...hace ya muchos años, pero que sigue vigente... ...ante estas barbaridades. Yo, ante todo esto, y termino. Voy a decir una cosa que no puede que a algunas personas... ...no sé, incluso presentes, no les guste, pero... ...a veces me, a mí me preocupa el futuro de Cataluña como natural... ...como todos los que estamos aquí, pero... Yo eh, hace unos días fui a La Coruña a pronunciar en el Ateneo Republicano de Cataluña una conferencia sobre lo que ellos llamaban el asedio fascista a la República Española. Y allí, revisando texto de la época, me encontré con, una, con un texto de, de un mitin que dio Gil Robles en el Escorial del año 34. <coughs> y decía, tomaremos, tomaremos el poder cuando queramos. Tomaremos el poder cuando queramos, dijo Gil Robles el año 34. Finalmente lo hicieron a través de la fuerza de las armas. Aquí creo que eso no se va a producir. Pero realmente esa, esa sensación que da de que hay un constante menosprecio a la legalidad constitucional vigente. Y una apelación permanente a unos vagos sentimientos nacionalistas que hay en una parte de la población, que yo hoy por hoy se ha acreditado que es minoritaria por otra parte, eh, realmente me parece que es, mm, es quebrantar los principios democráticos y, sobre todo, someter a Cataluña a una presión que es absolutamente inaceptable para la, los, los legítimos derechos de los, de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. es pues que estaba pensando ahora que me comentó Carlos Jiménez cuando le convocamos a, a este acto me decía, bueno Teresa, pero voy a decir algunas cosas que quizás a algunos no le van a gustar y dije, Carlos, pero es que justamente tú te distingues por tu compromiso, por tu rigor, por tu elocuencia y por tu valentía y lo que hacen falta son personas que tengan el reconocimiento público que tiene Carlos y que digan las cosas que, que no se están atreviendo a decir, otros que también las piensan y los comparten. Así que, Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues eh, va a intervenir ahora eh, Josu Ugarte Gastamiza. Eh, él va a hablarnos de las heridas de los procesos secesionistas desde su experiencia en el País Vasco, eh, en su vivencia con la violencia terrorista identitaria vasca. Eh, Josué es bilbaíno, nacido además en el seno de una familia nacionalista vasca, ¿eh? Eh, fue representante de editoriales de ensayo y narrativa y promovió y dirigió la asociación Baqueaz. Es una, una entidad, una asociación integrada por personas procedentes de organizaciones de derechos humanos, educativas, eh, cívicas, pacifistas, ecologistas. Eh, las áreas de reflexión fueron las que centraron además la, los intereses de esta asociación que, que extinta ahora, pero que desde luego fue, fue un hito. Vaqueaz eh, eh, tuvo una intensa labor editorial publicando informes, cuadernos eh, ensayos para dar a conocer sus reflexiones y por supuesto también siempre acompañadas de eh, propuestas de acción recientemente ha coordinado un, un proyecto interesantísimo eh, un proyecto de investigación titulado la extorsión y violencia de ETA contra empresarios directivos y profesionales eh, un trabajo que al final tras no no pocas complicaciones esperemos que verá la luz y antes de dar paso a la intervención de Josu pues claro me parece muy oportuno rememorar a Tomás y Valiente que unos meses antes de ser asesinado por ETA mencionaba que Cataluña no es un problema para España sino uno de sus elementos integrantes más vivos y añadía Cataluña forma parte de una realidad histórica, cultural y política llamada España, concebida como estructura plural, heterogénea y equilibrada, con equilibrio inestable, ciertamente, como ocurre en todas las realidades que están vivas. Josu, cuando quieras. Gracias, Teresa. Buenos días. Quería comenzar mi intervención recordando dos hechos terribles que, que fueron obra... ...de eh, la facción más extrema del nacionalismo vasco. Hace 40 años, el 18 de junio de 1977... ...por tanto, se ha cumplido ahora el 40 aniversario, eh, hace unos días... ...ETA asesinó a Javier Ibarra Iberge después de ser secuestrado. Ibarra era miembro de una de las grandes familias de la alta burguesía vasca... ...de una dinastía empresarial de 200 años. Fue empresario, jurista y político... Presidente de los diarios El Correo y El Diario Vasco, las, uh, los periódicos más importantes del País Vasco, fue alcalde de Bilbao y miembro de la, de la Real Academia de la Historia. Diez años después, el 19 de junio de 1987, se produjo el atentado de Hipercor aquí en Barcelona, con un resultado de 21 muertos y varias decenas de heridos. Se han cumplido 30 años de aquella masacre. Quería recordar esto para que eh, seamos conscientes de las implicaciones de los procesos soberanistas cuando llegan a formas extremas y fanáticas en la política. Como ha dicho Teresa, eh, nací en el País Vasco, en Bilbao, a mediados de los 50, y procedo de una familia católica conservadora y nacionalista vasca. Mi lengua materna, sin embargo, fue el castellano. Y, sin embargo comencé a estudiar el vascuence en torno a los 16 años teniendo un profundo sentimiento de culpa como si estuviese marcado por una mancha irre, irre, irreparable por un pecado original de no hablar la supuesta una supuesta lengua milenaria sustrato y vehículo de la identidad vasca digo supuesta porque en verdad ahora lo puedo afirmar en mi juventud ...comulgué con una suerte de basquismo cultural, aunque proclive a ensoñaciones románticas... ...que en el contexto de la dictadura franquista podrían haberme conducido perfectamente a abrazar la causa de todo. Y lo confieso. Sin embargo, una educación radicalmente contraria a la violencia contra otros, contra otros semejantes... ...con independencia de la posible bondad de los objetivos perseguidos me condujeron hacia un compromiso con la izquierda comunista y a un alejamiento paulatino del nacionalismo. Por mis apellidos y por mi opción política, la comunista, estuve vinculado al Partido Comunista bastantes años, en a en, en, en, finales de la dictadura y comienzos de la democracia, viví una suerte de, de estigma, una sensación de orfandad derivada de la no pertenencia al endogrupo nacionalista. Y esto te marca. Estos y otros factores me vacunaron contra las creencias falsas, contra las recreaciones del pasado, contra los discursos y las prácticas que para el caso vasco... Perdón, es, sí, me he estado dirigiendo a ellos cuando me debo dirigir a todos ustedes. Lo siento, perdonen, disculpas. Decía que estos y otros factores me vacunaron contra las creencias falsas, las recreaciones del pasado, los discursos y las prácticas que para el caso vasco llegaron a ser formas criminales de la acción política, formas criminales de la acción política y que a veces no lo veíamos, las disculpábamos. De mi vivencia de la terrible realidad de la política vasca, de mi conocimiento profundo también de Cataluña y de España y de la evolución de la política en otras partes del mundo, he podido extraer algunas ideas en relación con los procesos etnoidentitarios. Y paso a dar algunas de estas ideas que he poco a poco ido aprendiendo en un proceso bastante complejo para mí y difícil, cómo no. Creo que estos procesos, los etnoidentitarios, pueden llegar a ser germen, pueden llegar, no siempre, pueden ser, llegar a ser germen, a ser el germen de graves fracturas sociales, a afectar a la convivencia entre las personas y al combate afectar también al combate los comprometidos con la dignidad, la igualdad, la justicia, la libertad y la fraternidad. Los poderes soberanistas en algunas regiones de la Europa y la España democráticas son una forma particular de la construcción de la nación. Algunos son procesos propios de un tipo de nacionalismo, el nacionalismo de los ricos, que por desgracia han brotado en varios países europeos poco después de tres generaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos de la padania italiana, la flandes belga o la baviera alemana. ¿Es? Son ejemplos del nacionalismo de los ricos, como lo son el caso vasco y el caso catalán, paradigmáticos. Los nacionalismos etno vasco y catalán han generado históricamente profundas divisiones en el interior de sus propias comunidades y provocan fracturas y fronteras artificiales de sus respectivas comunidades frente a la España más allá del Ebro a la que desprecian la creen atrasada e inferior a la que se enfrentan y de la que desean separarse en su imaginario se perciben como sociedades homogéneas pero batallan incesantemente para reforzar el nosotros frente a los otros es decir, no son tan homogéneas como piensan se reclaman diferentes y en su foro interno se consideran superiores, para lo cual desprecian o rebajan las cualidades de los demás y magnifican las supuestamente propias, las cualidades propias y excelsas. Son nacionalismos excluyentes, clasistas, profundamente clasistas, sexnófobos y antidemocráticos, paradójicamente con una conciencia falsa de sí mismos y con líderes, que aparentan desconocer las consecuencias políticas de su acción desbocada desbocada la magnificación de las diferencias entre los pueblos con mayúsculas con mayúscula, en mi opinión y voy a ser muy duro es un insulto a la, a la inteligencia y es inaceptable desde una ética política democrática y de izquierdas la categoría pueblo con mayúscula es insostenible conceptualmente en sociedades democráticas avanzadas, abiertas, plurales y mestizas, herederas de los, de los valores de la ilustración. Los seres humanos somos diferentes e iguales, diferentes en origen, sexo, condición, color, capacidad, educación, propiedades o cercanía al poder. A su vez, y esto es lo importante y lo, lo fundamental, nos iguala lo humano irreductible de los derechos humanos es decir, los conceptos fundamentales, básicos que subyacen en la declaración de los derechos humanos que son el concepto de libertad dignidad, igualdad y fraternidad en definitiva, aquello estos conceptos son aquellos que inspiran permanentemente los derechos más concretos ligados a circunstancias históricas concretas aquello a lo que todos los humanos, por encima de nuestra diversidad social y cultural, podemos y debemos remitirnos. Precisamente, esa ardua lucha por la igualdad efectiva en derechos y libertades de los seres humanos tiene un enemigo muy poderoso en el terreno de la política, y en particular de la política de los que nos reclamamos de los valores de la distracción, de los valores de la izquierda enemiga de los intolerantes de la izquierda enemiga de los fanáticos de la izquierda enemiga de los partidarios de la diferencia de los partidarios de la exclusión en función del origen o la condición social de la lengua o de unos supuestos valores culturales superiores finalmente creo y termino con esto mi intervención, que es breve nuestra lucha la de las fuerzas sociales, sindicales y políticas de la izquierda y también lo amplio a, a a la de aquellas fuerzas que se reclaman de los principios y valores de la ilustración y del liberalismo social y democrático, esta lucha, nuestra lucha, debe propiciar la convivencia y el bienestar de la mayoría. Debe evitar que el nacionalismo de los ricos rompa la fraternidad, la unidad y la solidaridad de las clases populares en su compromiso por la justicia y la paz, por la libertad y la democracia. Ya está. Uy, ya voy. Bueno, yo es que me has dejado muy muy sorprendida. Valoro muchísimo que alguien tenga la valentía de, de hacer esas reflexiones tan íntimas y tan, tan personales, eh, esas vivencias tuyas y esas reflexiones que son producto pues, de tu fuerte compromiso cívico y social. Muchas gracias. Bueno, pues el tercer interviniente... Pues tampoco, al igual que los otros dos, casi no necesita presentación, pero yo tengo que justificar mi presencia aquí. Así que les diré que es Félix Ovejero, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular de la UBE, investigador visitante en, en, en la Universidad de Chicago. Es, eh, que les voy a decir, uno de los filósofos más eh, citados e importantes en el campo de las ciencias sociales. Acaba de publicar La seducción de la frontera, de la editorial Montesinos, también una lectura que, que, está, que está ahí el editor y que yo les, les recomiendo porque es absolutamente imprescindible. Un ensayo en el que critica que parte de la izquierda española haya hecho suyo un relato nacionalista ...que no le corresponde y que contraviene eh, sus esencias. En una reciente entrevista concedida al diario también español, al mismo que antes me referí... Eh, ...del artículo de Carlos Jiménez Villarejo, eh, Félix Ovejero sostenía que... ...se da la paradoja de que para que alguien pueda decidir qué se sustrae al conjunto de la comunidad política, antes... Se deben establecer unas eh, fronteras y estas eh, no se pueden decidir democráticamente porque entonces ya has decidido quién decide. Por otra parte, el derecho de autodeterminación solo está justificado cuando tus derechos no son atendidos. Recibió Félix Ovejero el 18 Premio de la Tolerancia y en su discurso de recepción alentó, me parece absolutamente importante esto, alentó a los filósofos a terciar en la política, denunció la sentimentalidad de la nueva oleada independentista y expuso cómo la distorsión de las palabras por parte de los nacionalismos nos ha llevado a la situación actual en la que, en la que nos encontramos. Cuando quieras, Félix. Bueno. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a presentar este manifiesto y, además, tan honrado como los que me precedían en la invocación de nuestro maestro literario, y filosófico y casi vital, Antonio Machado. Entonces, yo solamente quería elbanar cuatro reflexiones que empezarán con un recordatorio de algo que leí en los periódicos estos dos días de esta semana la, la calle más cara comercialmente de toda España está a 500 metros de aquí ayer mismo en el periódico había una lista de los 10 pueblos más pobres de España, siete de ellos estaban en Andalucía esos colonos son unos gilipollas porque si esa situación en donde los ricos, que somos los que en promedio y el promedio no es un concepto. Bueno, es un concepto precisamente, pero no describe la realidad de cada uno porque hay profundas desigualdades en Cataluña. El relato que ha asumido nuestra izquierda es que esos de los diez pueblos más pobres de España están explotando a, toda, a la calle más rica de España. Si alguien me puede atar esa mosca por el rabo, que lo haga. Pero ese es el núcleo vertebrador de una argumentación completamente desquiciada que ha comprado nuestra izquierda. Y eso es muy serio porque está rompiendo la idea central del concepto de ciudadanía. Una comunidad de ciudadanos no es una comunidad de identidades. Las identidades son plurales, diversas. Las nacionales son las menos relevantes si es que son identificables. Es mucho más importante la clase social. Es mucho más importante el sexo diríamos la religión, hasta la geografía las gentes que viven en pueblos marítimos tienen entre sí mucho más que ver desde el punto de vista de sus pautas de comportamiento de predicción acerca de sus rituales, de sus modos de emparentarse, que cualquier que coincidencia más o menos circunstancial con una lengua que por lo demás está lejos de constituirse en la lengua que nos aglutina como mayoritaria a los catalanes lo que nos identifica como ciudadanos es la condición de libres iguales y fraternos en el lema completo de la Revolución Francesa, lo he recordado la, la fatiga, pero las cosas estas parece conveniente reiterarlas de vez en cuando, no solamente estaba en libertad, igualdad, fraternidad, sino que había un cuarto lema, el que está en la tumba de Magat, y en los momentos más revolucionarios y más democráticos de la Revolución Francesa se decía unidad indivisible de la patria. Eso no es, un, una, no es una etiqueta franquista, es la consideración de que los que estamos dentro de una comunidad de ciudadanos, dentro del perímetro de una frontera, estamos comprometidos como una unidad de decisión y unidad de justicia. Quiere decir que todo lo decidimos entre todos y los principios de justicia los podemos invocar. Y si hay un pueblo o unas gentes que están más necesitadas, vamos a redistribuir, no porque seamos buenos, generosos o caritativos, sino porque tenemos una obligación de justicia sustentado en el compromiso de conciudadanía. Cuando nosotros levantamos una frontera, lo que estamos diciendo es que el que está al otro lado lo, está, lo queremos convertir en extranjero. Esto es privar de derechos políticos. ¿eh? Y privar de derechos políticos, aquí cuando nos ponemos tan estupendos frente a la supuesta xenofobia que algunos pueden sostener, yo recuerdo y digo, oiga, es que no solamente ustedes, yo por supuesto estoy en contra de, la, de cualquier pensamiento que pueda restar igualdad a cualquier extranjero. Cualquier frontera tiene un trasfondo último de arbitrariedad. Pero es que ustedes, no es que no quieran hacer con ciudadanos a los extranjeros, es que a los que son ya ciudadanos quieren convertirlos en extranjeros. Yo no veo ninguna diferencia eh, esencial desde el punto de vista conceptual entre la idea de que nosotros, los catalanes, pudiéramos decidir unilateralmente es convertirnos en una comunidad de ciudadanos y que el conjunto de los españoles dijeran que expulsan a Extremadura y Andalucía de España. Es decir, nosotros, que tenemos una identidad, es decir, ser no, catal no, no, no ser extremeños y no ser andaluces, hemos decidido que ustedes se van fuera y los echamos es más, hasta podríamos hacer una lista en esa repugnante palabra colombiana de pobres y decir, mire, estos son desechables y los echamos esos no forman parte de nuestra comunidad de justicia y de distribución eso es el núcleo esencial que hay detrás del nacionalismo <coughs> eh, pero a ese núcleo se ha añadido otra circunstancia, y es que para justificar la supuesta unidad de soberanía, el hecho de que los catalanes podemos constituirnos, hay que construir un mito. El hecho de la identidad, insisto, no proporciona ningún criterio para decidir, eh, para convertirnos en unidad de decisión aparte el mito se sostiene en dos o tres argumentos retóricos que es puesto que tenemos una lengua común tenemos una visión compartida de la realidad y el tener una visión nos hace diferentes y al ser diferentes podemos decidir aparte todo eso es mentira desde el punto de vista empírico o falso desde el punto de vista conceptual, desde la argumentación primero, porque la lengua común y ampliamente mayoritaria de los catalanes es el castellano segundo, porque participar de una lengua común no nos proporciona una mirada especial, como decía antes es mucho más importante la clase social una persona que vive en Vallecas y otra que vive en Hospitalet tiene mucho más que ver entre sí desde el punto de vista de su vida cotidiana y podrían intercambiarse sin reparar que están en el mismo, en una realidad, en, en, un, en una nación distinta ¿eh? que eh, y pueden tener ellos con el de San Gervasio que se parece más al de Barrio de Salamanca estas obviedades son sólidas y fundamentales, pero con independencia de esa consideración ¿Eh? El hecho, como digo, de tener una lengua común no los proporciona. Aunque tengamos una identidad común, una visión del mundo común, pues eso no, no nos convierte en una unidad de soberanía. Yo ahora mismo empieza a tener una visión común con todos los miopes, que vemos muy borroso, ¿eh? y eso no nos convierte, por supuesto, en decir, ah, nosotros vamos a decir aparte porque tenemos una mirada sobre el mundo distinta. Eso es indiscutible, se podría precisar numéricamente en grado de diotrías, pero eso no nos hace especiales. Es la condición de ciudadanos la que nos iguala. ¿eh? Pero, ¿qué ha sucedido? Que como esa realidad no se respondía a la horma, porque además la realidad demográfica de España, como resultado de un movimiento de demográfico que invitó a los colonos a ir a vivir al Somorrostro, ya ves qué extravagancias tenían, ¿no? que se iban a vivir a los barrios más pobres, ¿eh? los barrios, los que bueno, casi todos somos de por aquí y con la suficiente edad para saber lo que era el Somorrostro, ¿no? pero en las barracas que había en Montjuic y en otras zonas de por ahí, pues esos extravagantes colonos que les dio por ir a vivir y todavía siguen en los barrios más pobres, ¿eh? esos que son los excluidos, no constituyen, como decía, una comunidad compartida supuestamente con los otros. Pero como esa realidad perdón, no se ajustaba al guión, había que construir la nación. Y esa construir la nación se ha sostenido en dos o tres piezas fundamentales. La lengua, el proceso de inmersión lingüística, que no olvidemos que eso era un proceso de, eh, fundamentalmente de levantar el mito cuando la realidad no se correspondía en España ha habido el movimiento demográfico más importante en Europa después de la Segunda Guerra Mundial el movimiento dentro de un propio país de gente que está buscando su trabajo ¿Eh? los 20 apellidos más comunes en, cada, en Cataluña son los mismos que hay en Madrid y en cualquier parte de España los Pérez, Martínez, etcétera y ahora examinen ustedes cuáles son los que están en el Parlamento quiénes son las élites de decisión política cuando hablamos de discriminación positiva, si se usaran debidamente los conceptos, los excluidos, los marginados, los desatendidos, los que no tienen acceso a las posiciones de poder, son los que tradicionalmente llamábamos entre nosotros los de abajo. Y esos no han escrito la historia. Esa orma había que construirla. Y la segunda era la, la pieza educativa. Y precisamente por eso el proceso... Como no respondía a una minoría concentrada territorialmente, pero mayoritaria, y desde luego no pobre, eso era más que evidente, si no se corresponde ni remotamente a la referencia boliviana de estos días, que es el último chiste que han puesto en circulación eh, los socialistas, pues como no se correspondía con eso, había que construirlo, porque además nos proporcionaba una barrera diferencial, porque no nos podemos olvidar, nosotros tenemos un problema aquí, pero el problema de la izquierda española, es que se ha olvidado que nuestro horizonte, de momento, y ojalá pudiéramos eliminar fronteras y fuera más amplio, nuestro horizonte a la hora de pensar la igualdad es la igualdad de todos los españoles. Y hoy un chico no puede ir a trabajar en una parte de España sencillamente porque se han establecido unas barreras arbitrarias de acceso a posiciones políticas, que son las barreras identitarias. Eso rompe la igualdad, rompe la igualdad y rompe la eficacia porque no tenemos al mejor médico, no tenemos al mejor docente, y no tenemos sino simplemente aquel que pasa el filtro. Naturalmente eso crea unas clases cautivas, que son decir, no, no, los que estamos aquí, como queremos mantener el chiringuito, queremos levantar la barrera y tenemos incentivos para alimentarlo. Por supuesto, ¿cuál es la reacción inmediata? La reacción inmediata y razonable, es decir, rompamos la barrera y que todos puedan hacer en cualquier situación en función de su mérito, su talento y no de cualquier circunstancia arbitraria. Pero la otra, la más inmediata, porque el mercado político es muy repugnante para estas cosas, consiste en que cada uno se va a construir una identidad y va a levantar una barrera. No hace tanto veíamos en Extremadura, me parece que era, que decían, bueno, a mí vamos a convocar unas oposiciones a enseñanza, pero cuidado que pueden venir la gente de fuera ¿eh? y pues, todavía están en el trámite de elaborar la identidad, pero todo se andará. Podemos recordar luego la famosa cita de Camba, ¿no? La eh, recuerda, recuerdan ustedes, ¿no? Vamos a entretenernos un momento, pero con perdón, ¿no? Pero es que es que es esto. ¿eh? Esto tiene 100 años, ¿eh? Y decía Julio Camba, dice, una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa en cuestión de 15 años y de, un, y de un millón de pesetas con un millón de pesetas yo me comprometo a hacer rápidamente una nación en el mismo Getafe a dos pasos de Madrid me voy allí y observo si hay más hombres rubios que hombres morenos o si hay más hombres morenos que hombres rubios y si en la mayoría rubia morena predominan los brachicéfalos sobre los dolicocéfalos o al contrario, es indudable que algún tipo antropológico tendrá que preponderancia en Getafe y ese tipo será el fundamento de la futura nacionalidad Luego recojo los modismos locales y constituyo un idioma. Al cabo de unos cuantos años yo habría terminado mi tarea y me habría ganado una fortuna. Y si alguien osaba decirme entonces que Getafe no era una nación, yo le preguntaría qué es lo que entendía el portal. Y como no podía definirme el concepto de nación, le habría reducido el silencio. Esa es la versión burda y extrema de una construcción que se ha hecho y se está haciendo. Y se está alimentando. Y eso está siendo dos núcleos complicados es romper la igualdad y romper y levantar la comunidad política no sobre el concepto de ciudadanía sino el de identidad el concepto de ciudadanía es profundamente igualitario no hay nada más comunista que el territorio político todos de todos sin que nadie sea dueño de una parte barcelona no es de los barceloneses yo cuando estoy en madrid tengo los mismos derechos ¿Eh? mi casa es mi casa en virtud de un escenario y un territorio político jurídico que es el compartido y que entre todos colectivamente ha decidido que yo puedo disponer de este teléfono o vender mi coche. Pero yo no puedo hacer cualquier cosa con mi propiedad, no puedo coger el coche y enfilarlo contra uno y atropellarlo. ¿no? Porque la trama jurídica, ese territorio político que se levanta sobre ese principio, insisto, de donde todos, de todos y nadie es dueño de parte alguna, nadie puede sustraerse a eso, a ese, a ese escenario. Entonces, yo aquí en Barcelona, en Huelva, tengo los mismos derechos políticos, soy un pleno ciudadano. En cambio, cuando atravieso una frontera, he perdido mis derechos políticos y no puedo invocar los principios de justicia. Es algo lamentable y por eso cualquier frontera que se elimina en aras de la justicia y la igualdad es una conquista revolucionaria, para utilizar las palabras pertinentes, ¿no? y un avance civilizatorio. En cambio, el concepto de identidad, si es, pues, es espacial, pues yo me parezco más... Tampoco yo, a mis vecinos, porque eso es una casualidad circunstancial, pero eso no es fuente de derechos. La idea del sentimiento, esta, esta, esta contaminada, palabra tan contaminada, es que estos se sienten, bueno, y bien, ¿y qué? Mis sentimientos no pueden limitar tus derechos políticos. ¿Por qué? ¿En, ¿en qué se sostiene el machismo finalmente? En que yo tengo unos ciertos sentimientos y en virtud de que... Pues la maté porque era mía. No, no, usted tendrá los sentimientos que quiera, pero eso no puede fundamentar, ¿eh? la levantar derechos políticos o excluir de ciudadanía a esos otros. Y esa, y el dejarnos contaminar por ese lenguaje, por esas estrategias de fundamentación, es el modesto camino que los que estamos un poco entre los papeles tenemos que hacer, pero luego sobre todo el reconocimiento, no de identidades quinta esenciales, que en este país no reivindica a nadie, nadie. O sea, la idea del españolismo es uh, no existe más que marginalmente y fuera de los partidos políticos. Y, el que, y, el, y, y eso también, todo lo que todo lo que dijo aquí es comprobable empíricamente, aunque utilice un, un léxico así un poco eficaz. De todo esto hay estudios, hay documentación y hay tesis doctorales. ¿eh? No, no, no hablo a humo de pajas. ¿no? Eh, entonces, eso... Es el territorio en donde tenemos que extender el lenguaje de la racionalidad y la ciudadanía. Y yo creo que este manifiesto, y con eso termino, sintetiza y encauza y, es, y vertebra algo que está necesitada España. Y es una izquierda no imbécil, porque simplemente irracionalista. Ese es el territorio político virgen que queda por cubrir. Porque hoy nuestra izquierda está sustraída a permitir que un conjunto de individuos en virtud de la identidad... ¿eh? de la identidad, pueden constituirse en unidades de decisión política y sustraerse a la redistribución y a las decisiones políticas de los demás. Es que eso es el régimen, el anterior régimen, pero no Franco, no, el de antes. ¿eh? Ese es lo que el núcleo que vertebra y, el, y en el cual no se sabe por qué se quiere, bueno, sí si se sabe por qué, y da pena, se quiere avecinar una parte del Partido Socialista. ¿no? Pues, pues bueno, pues yo, yo estoy muy contento de ver aquí amigos. Que vienen de la, mía. Bueno, la izquierda de la que vengo yo, que es la izquierda comunista, ¿eh? con todos los matices que eso puede tener. Ahí hay uno que lo conozco desde hace muchos años y que ya se ha caído del guindo. <ríe> perdona Salvador, pero es una broma. <ríe> no, pero. pero o, o las variantes, entendiendo por eso una tradición de la izquierda que hoy ya no hay más socialdemócrata, y es verdad, o igualitaria. Oye, sobre eso hay que trabajar y perfilar y saber de qué estamos hablando. ¿eh? Pero de una izquierda que, que políticamente no se ha expresado y que tiene lugar y tiene necesidad de encauzarse políticamente. ¿no? Eso es todo lo que quería contar. Bueno, pues Félix, muchísimas gracias por estos eh, conceptos de lenguaje eficaz, como denominas tú, que, que nos ayudan a recalzar los cimientos de la democracia y a poner el foco sobre esa construcción de la mirada que estamos muchos, ¿no? a la que estamos expuestos desde muchos ámbitos. Bueno, concluimos aquí lo, la intervención de la mesa y uno de los puntos que nos... Eh, ...convocan aquí es el de compartir nuestro nuestro ideario, ¿no? la construcción de nuestras propuestas y, y inquietudes se refleja en lo que hemos eh, llamado el manifiesto que tiene 11 puntos... Muchos de ustedes ya tienen el manifiesto, lo han recibido por mail. En todo caso, si no, pueden también acceder a él eh, mediante el grupo Juan de Mairena, que está en Facebook. Allá van a encontrar el manifiesto también. Y para que esto sea un acto en el que todos estemos convocados y, y participemos, eh, vamos a proceder a leer el manifiesto. Primero eh, los integrantes de la mesa, por el mismo orden en que hemos participado, y después determinadas personas que, que tienen ya el manifiesto en el público. Así que procedemos con la lectura del que sería el primer punto, que dice así: mis gafas, porque yo también soy de los miopes. El primer punto dice: La creación preocupación por las consecuencias del proceso sasacionista catalá iniciada a Faunjainz, fana cesar la clarificación y la movilización. Dal desde posiciones democráticas y también cívicas, aposten para evitar la ruptura del demos común. Format pels vivim i viuen i que vivim y viun a Cataluña y a més que vivim y vivan a la restada España. que no se están, perdón, entendemos que no se están valorando los costes reales de establecer diferencias irreales entre las vivencias e intereses comunes de los más. Creemos que es socialmente nocivo enfrentar deliberadamente diversidades culturales mixtas y enriquecedoras que han conformado una sociedad plural y mestiza. 3. Afirmamos que no hay ningún problema de opresión nacional en Cataluña. Después de casi 40 años de gobiernos autonómicos, hegemonizados por el nacionalismo catalán, no hay ninguna persecución, minusvaloración o desconocimiento de los rasgos lingüísticos y culturales propios de Cataluña. Por el contrario, es la lengua castellana la que en determinados ámbitos es considerada como lengua foránea de Cataluña. En esos 40 años, las competencias y capacidades de gobierno de las instituciones catalanas no han hecho otra cosa que crecer y consolidarse en el marco de un Estado profundamente descentralizado. 4. Consideramos errónea la reivindicación de la independencia, el referéndum o el denominado derecho a decidir como derechos democráticos por sí mismos. Son propuestas políticas que deben ser consideradas como tales, no como derechos inherentes o debidos. 5. Llamamos la atención sobre el origen real de la madera secesionista, la campaña de los grupos más importantes de la burguesía catalana para reducir su ya escasa tributación. Para lograrlo, pretenden establecer un inexistente sujeto tributario, Cataluña, y de ese modo evitar la imposición directa en función de la realidad. Asimismo, llamamos la atención sobre la continuidad de esa marea, el proyecto de las élites locales de consolidar un poder propio, ocultar la corrupción y las políticas de recortes y desplazar, como ellos mismos han reconocido, las protestas sociales contra las agresiones antipopulares de los gobiernos de Ciu y de Junts per 6 sostenemos que los lazos de unión e interés entre las clases populares de Cataluña y las del resto de España, ...no solo son culturales, económicos, políticos y familiares... ...son lazos de fraternidad forjados a través de siglos... ...de compartir un mismo problema de opresión... ...y un mismo combate por la emancipación y los derechos... ...el problema de una clase dominante común, cruel y rapaz... ...que desde Barcelona y Madrid, Sevilla y Bilbao... ...Oviedo o Valencia, hambreaba a los trabajadores de toda España... ...forzaba su emigración, les hacía morir en Cuba y Marruecos le reprimía brutalmente tras la victoria franquista, tras la inmigración, perdón, perdón, reprimía brutalmente tras la victoria franquista. Esa fraternidad común permitió resistir y levantarse en la semana trágica de Barcelona de 1909 o en la huelga general de 1917. Posibilitó la república de los trabajadores y la resistencia contra el golpe fascista. Esa fraternidad común unió y organizó a trabajadores y trabajadoras venidos de toda España con los que vivían en Cataluña y conformaron juntos un sujeto común que luchó contra el franquismo y contra las patronales, que además de serlo eran y son profundamente xenófobas. Esa fraternidad común facilitó la lucha contra la opresión nacional que sí existía durante el franquismo y lo hizo en plena sintonía con los trabajadores del resto de España. 7. Defendemos que romper esa hermandad por causas como la que se grimen no es otra cosa que entregar a los sectores populares, atados de pies y manos a las fuerzas neoliberales que envueltas en la bandera invocarán a la Unión Sagrada de Cataluña, dividirán a la ciudadanía por falsas identidades o por apellidos verdaderos y harán retroceder hasta lo imaginable las conquistas democráticas sociales duramente alcanzadas. Pedimos a la izquierda política, sindical y social de Cataluña y del resto de España que ponga en el centro de su discurso y de su práctica esta cuestión. La fraternidad, la unidad, la solidaridad, los pues demos común. Que sea consciente del riesgo de ruptura entre las clases populares en Cataluña y en el resto de España. Que sea consciente de que si esa ruptura se llegase a producir, el discurso dominante. Sería del nacionalismo étnico y excluyente. No, els comuns, el problema, el de manera a los comunes, a Pudén, a Cristiano Mina, al PCC PSOE, a Unida, la Unidad Alternativa, a la Iniciativa de la Cataluña, al SUBIU, al Partido Comunista de España, a la Comisión Sobredes, com a UGT y CGT, entre otras, que sitúen como principal y repetitivo de los objetivos. El mantenimiento de la unidad de las presas populares de Cataluña y de la resta de España. Es dir que dejé claro de forma explícita que la seva primera propuesta, la segunda segona y la seva tercera propuesta es evitar que no haya futuro. Es eso que nos falta, trabajar por això que no es treballa posibilidad treure traer de la mà que ex nacionalismos en mixtos y excluentes al control del discurso y podrán reconduir una situación una vez más grave es... que claro. en mi mismas que en aquel momento, En aquel momento, esta mayoría progresista estaría en condiciones de exigir medidas raonables a salida de la crisis actual. 1. Que la Generalitat del el Parlamento complejquen la legalidad y dejquen en suspensos sus planes para la desconexión, incluso la convocatoria de un referéndum. 2. Que el de los Diputados, la representación del Demos Común, Abordar una reforma sustantiva de la Constitución de 1978. 11. No queremos, no podemos. No debemos resignarnos a aceptar una ruptura que puede traer consecuencias muy graves para la convivencia y el bienestar de la gran mayoría de la población, tanto en Cataluña como en el resto de España. No queremos, no podemos. No debemos aceptar que los responsables de la pobreza y los recortes, los ladrones de lo público, laven su cara y sigan manchando sus manos con más sufrimiento añadido. No queremos, no podemos, no debemos consentir la ruptura de la confraternidad entre las clases populares, uno de los principales valores de igualdad y solidaridad que nos permiten luchar aquí y ahora ...contra la barbarie y la injusticia. Fraternidad, unidad y solidaridad. Muy bien, me gustaría recordarles eh, que además al final de este acto... ...está a su disposición, vamos a repartir tanto el manifiesto... ...con, con las once proclamas como también eh, lo que es la tarjeta de visita, nuestra presentación, el, quiénes somos, nuestro colectivo y, y qué es lo que pretendemos hacer. También estamos haciendo una recogida de firmas en change.org. Eh, ahí lo pueden encontrar en Change, eh, nuestra... nuestra nuestra petición. Eh, es interesante que podamos contar con su colaboración para, para dar difusión a, a todo esto. Agradecemos mucho su presencia aquí, pero también... Nos gustaría que continuase más allá del acto de hoy y que fueran cómplices con nosotros para para dar difusión a esta petición en Change. Eh, estamos grabando también el acto. Eh, ya ven que aunque somos un grupo de sociedad civil con muy poquitos recursos, sí que tenemos muchas ganas y somos muy organizados. Así que también estamos grabando el acto con la finalidad de que tenga su segunda vida ¿eh? o su vida paralela y que eh, en YouTube pues pueda llegar también a toda la gente que ha querido hoy y no ha podido estar con nosotros. Y eh, vamos a contar con muy poquitos minutos, nos pasamos del, del horario establecido, pero vamos a contar con 10 minutos máximo para, por supuesto, contar con su intervención, con la de ustedes. Levantan la mano y eh, sí que les rogamos que sean lo más concisos posibles para que en esos 15 minutos puedan tener cabida el máximo de participaciones. Así que estamos aquí para atender lo que precisen. Muy bien, Salvador. Bueno, lo primero es decir que eh, aquí se está muy bien, eh, que agradezco mucho las intervenciones de los intervinientes. La verdad es que me han interesado y me han emocionado. Y tan solo quería hacer una pregunta eh, que sería en torno a estilos argumentativos. La cuestión sería eh, si este argumento que les voy a leer o esta medio argumentación, ¿les parece correcto o no? Y si no lo es, ¿por qué ese argumento? Esto pertenece a una entrevista que se publicó hace muy poco, creo que fue en no recuerdo ahora el diario, no, no importa. A Jordi Borja, Jordi Borja es una persona, para las personas que estén sean de fuera, que tiene unos setenta y tantos años, que es una persona muy importante, digámoslo así, en la izquierda catalana y también española. Y el argumento sería más o menos el siguiente: ¿eh? lo leo literalmente. Eh, Iréis a votar, eh, bueno, irás a votar el día 1 de octubre. Estoy traduciendo. Sí, claro que sí. ¿Y, y ¿qué votarás? Yo, como muchos otros que no somos, que no somos independentistas, en 9N voté sí, sí. ¿Por qué? Por ir contra el gobierno español. Y ahora, y ahora ¿qué votarás? Seguramente votaré otra vez sí, sin ningún problema. Pero sabiendo que sería una forma de acción. A mí me importa un rábano, la independencia o cosas semejantes, pero no soporto la situación actual. La cuestión es, ¿se puede argumentar así? ¿Es consistente? ¿No es consistente? Gracias. Tú sabes mejor que nadie que eso no es, vamos, eso, eso es una indecencia. Es no tomarse en serio y no querer ser adultos. Ahora, yo creo que ha llegado la hora, y yo hace ya tiempo que me quite, de intentar replicar a imbéciles y a gente deshonesta intelectualmente. Y esas dos condiciones las resume Jordi Borja, hace ya bastante tiempo. O sea, eso no es un argumento, porque no, bueno, es en fin, o sea este, que por cierto, Colau también votó sí, ¿eh? votó sí a un referéndum en el cual no creía en ello, por supuesto, o sea, yo, pues ahora no tengo novia, pero no voy y digo, oiga que el gobierno, y entonces me monto un pollo, y es que ese, ese es el guión, no hay más. Entonces, de verdad, Salvador, ya no hay que seguir peleando contra quien no se puede razonar, porque eso es de adolescente, eso es de asamblea de facultad. decir, es que... No, no, la vida va en serio, sabemos. Y en las clases de co en donde podías hablar sobre el aborto y sobre mil cosas, sin implicaciones prácticas, sin que eso tuviera que ver con eso, por supuesto, hay muchos motivos para quejarse del gobierno y la comunidad de vecinos, pero no dices, bueno, yo pues como la comunidad de vecinos, ¿no? pues entonces declaro la guerra a Estados Unidos. La misma consistencia lógica eso. Y, y entonces, ¿para qué perder el tiempo? nos ha robado una pregunta importante Carlos querías ¿Qué? añadir algo verdad sí es que no, no había leído bueno porque no leo lo que dice ese señor y que tal vez me interesa menos pero bueno dicho esto eh, creo que has dicho algo no sé qué de que no le importa un rábano no sé ¿Qué? qué qué es lo que no le importa a un rábano La independencia. el qué La independencia. Eh, bueno, como, me parece que todo es absolutamente, como ha dicho ya Félix, surrealista. absolutamente surrealista e increíble, ¿eh? Eh, porque no tiene ninguna, ninguna argumentación lógica para llevar a una conclusión a otra, el sí o el no, etcétera, mm, Y sobre todo, lo que me extraña es que una persona que ha sido militante y dirigente en su época, en el PSU y, el y la Izquierda Iniciativa de Cataluña, me, le pregunte por el referéndum y no se pregunte él mismo a sí mismo. ¿Qué referéndum? Porque es que, francamente, estar hablando de referéndum y de las respuestas, cuando mmm, en este momento es una absoluta incógnita ¿eh? y el referéndum, porque no hay ley que lo regule, posiblemente no la habrá, cuando la haya será impugnada ante el Tribunal Constitucional y será anulada, eh, porque no tiene competencias el gobierno de la Generalitat para convocar un referéndum, esas es características, que significa la ruptura con el Estado español, etcétera Es decir, me parece lo que me parece lamentable es que una persona. Que ha, sido, que ha sido de izquierdas y de la izquierda de origen comunista, conteste de esa forma tan frívola, tan ligera, tan superficial, tan absolutamente incomprensible. La verdad. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Aquí, sí, tenemos el micro. ¿Dónde estaba el micro? Aquí. Y luego lo pasaremos a este señor, muy bien. Sí. Eh, es sobre la responsabilidad política de la casta gobernante. Es decir, ellos pasan de la legalidad constitucional de la, de la española porque precisamente se sienten legitimados en virtud de que los fines justifican los medios. Entonces, claro, el problema es qué responsabilidad política van a tener, se les va a exigir cuando muchos ya se están preparando para el día después, para continuar, ¿no? Entonces, claro, si, si esto no tiene ningún precio político o jurídico a, a, a la casta, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar cuando ya están, están preparando el día después? ¿no? Perdón, una cosa menor. Pero una manera de saber si están preparando el día después sería averiguar cuántos parlamentarios han hecho la declaración de renta en el Estado español. Así averiguaríamos, como dicen los economistas, la intensidad de sus creencias. Estoy convencido de que la mayoría todavía creen que el Estado español existirá el año que viene. Sí, yo diría que, que, vamos a ver, que ya hay varios procesos resueltos y han recaído las correspondientes condenas. Eh, el otro día vimos que la Joana Ortega pedía al, al Tribunal Superior que se le avanzara la inhabilitación a la que está condenada por dos años. ...para permitirse ir a las elecciones municipales de 2019 y naturalmente se le ha denegado porque la sentencia no es firme. Ya sé que son conceptos jurídicos que no todo el mundo tiene que saber, pero ya nos imaginamos. La sentencia tiene que ir al Tribunal Supremo, etcétera, y tiene un tiempo que, que tiene que transcurrir como para todos los ciudadanos, por otra parte, no, no por ser ellos. Todos los ciudadanos, ¿eh? Eh, que por otra parte son unos privilegiados, porque si no, no veríamos... ...que el caso para la música finalmente se ha visto en juicio... ...que ya veremos cuando recae la sentencia... ...y sobre todo la definitiva del Tribunal Supremo... ...pero eso se sí, inició en el año 2009... ...y al final son los mismos... ...es Millet, es Montull, es Artur Mas... ...y es la burguesía, es la burguesía... Que está ...la definitiva la que está ahí... ...implicada con su clase política... Eh, ...beneficiándose de, los, de las comisiones de ferroviario... Eh, ...yo pienso que en este momento... Mmm, ...ya hay varios procesos abiertos se siguen abriendo y se seguirán abriendo y además con la mayor naturalidad porque los tribunales están para controlar los abusos de poder entre otras cosas, también habrá que están para perseguir a las personas o que lesionan, o que violan, o que matan, etcétera Martaría más o que, o que roban a través de los bancos como está ocurriendo en Madrid, con Rato y compañía, etc. Eh, pero también están para los abusos de poder y en este momento la clase política catalana dominante y gobernante está en un permanente abuso de poder ¿eh? en un permanente abuso de poder y por eso basta leer las resoluciones que aprueban en el parlamento que realmente parecen parece que están hechas desde no sé quizás personas más, más expertas en la filosofía como Félix lo diría mejor que yo, pero eso parece que estén hechos desde, desde un sueño ¿eh? porque que no tienen ninguna Capacidad para que eso sea real y mucho menos para que eso sea posible. Por tanto, en fin, yo espero que un día todo eso se venga abajo, no sé a través de qué medios, de procedimientos, porque realmente no tiene ningún futuro, ningún futuro, ni lo va a tener, ni lo tendrá. Es decir, aquello que decía Gil Robles de tomaremos el poder cuando queramos, aquí no va a ocurrir, porque hay un Estado democrático de derecho que va a funcionar. Y va a hacer que el Poder Judicial, que es un elemento clave en cualquier democracia, que se llame así la democracia, es decir, con la división de poderes el Poder Judicial para controlar el poder, que está funcionando y va a seguir funcionando con eficacia y con rigor. Y, por tanto, se someterán a ellos. Y, y por tanto, no hay más que ver la primera resolución que adoptaron, la resolución 263, del 11, con la segunda. Hay un abismo. ¿Por qué? Porque a la primera era todo un proceso constituyente con una, con una participación ciudadana y no sé qué, y una asamblea constituyente. Todo eso lo han echado por la borda y han ido a por una solución que les parecía más fácil, que era el referéndum, un poco duro y directo. Pero es que también ese camino es un camino sin salida. Por lo tanto, vamos a seguir eh, exigiendo nuestros derechos, exigiendo nuestra, el respeto a nuestros derechos ...como ciudadanos para que realmente no, no desemboque eh, ese proceso... Que ...se llama así, realmente, eh, en ninguna parte. O sea, que vaya directamente, como dijo un día un, un filósofo... ...ahora diputado, por cierto, de, del, del PSC en el Congreso de Diputados... ...que vaya a la nada, que es donde tendría que haber ido ya... ...pero que todavía parece que falta un tiempo para que lleguen a la nada. El libro se llamaba Travesía hacia la nada... Sí, eh, aparte de la acción de la importante acción judicial que es absolutamente necesaria es conveniente que exista una reacción de, desde el ámbito de la política y desde el ámbito de la ciudadanía es importante que los intelectuales respondan, debatan dialoguen en el sentido de exponer los, los problemas que efectivamente están detrás y que eviten que intelectuales que fueron importantes en su momento, como Jordi Borja, digan las tonterías que están diciendo y, en definitiva, defraudando a toda una, a toda una generación de las que, que hemos sido alumnos de una persona que en su momento era muy respetable y, y maestra para nosotros. Eh, tiene que haber también una reacción de la propia sociedad civil, tiene que organizarse en Cataluña, se organiza, pero más todavía, tiene que haber una rebelión, ¿por qué no?, cívica Una rebelión naturalmente correcta, respetuosa, pero con ideas claras sobre qué decir y qué eh, exigir. Y desde la política tiene que haber, al menos en la izquierda, que es lo que me preocupa fundamentalmente, tiene que haber una reacción clara y hay sectores de la izquierda que, aunque minoritarios, pueden hacerlo. Gracias. Concluiremos con la última intervención. ¿Quería usted intervenir? Tiene un micrófono ahí, por favor. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Miguel y vivo en Nou Barris, Barcelona. Y acá se han dicho muchas cosas interesantes muchísimo eh, debate y, y el compañero Carlos Villarejo eh, a mí personalmente cada vez que lo escucho eh, no hago más que aprender y, y, y logra abrirme la cabeza abrirme el coco no y la intervención del compañero Ovejero también ha sido bueno en realidad eh, la intervención de todos vosotros ha sido genial muchas gracias solo que quisiera hablar qué es lo que sucede ¿Qué es lo que sucede en este país? Porque eh, me, me, me pierdo un poco, porque Cataluña parece una bolsa de gatos. ¿no? Acá se habla mucho de... Se habla mucho, muchísimo más de lo que a mí me gustaría, de la independencia, del derecho a decidir. Pero ¿qué es lo que sucede? no? ¿Qué es lo que sucede en el campo popular, en el campo de la izquierda? Que no se habla de la pobreza, no, del sometimiento que vive la población, que viven los trabajadores, la falta de libertades. Acá hay compañeros que han dicho, acá somos todos iguales, y me parece que no somos todos iguales. Y me parece que nadie más que nadie, sí, hay muchos que son más que otros, porque los obreros son menos que otros. Los obreros hoy ya no existimos. Y yo me pregunto, acá se ha mencionado no a, a, a los intelectuales, y yo... Pregunto, los intelectuales de la izquierda, ¿dónde están que se dejan arrastrar hacia esta discusión absurda? ¿Qué pasa? ¿No hay otros problemas en el mundo del trabajo, en el, en el campo social, en el campo infantil, que cada vez hay más de nutrición, hay cada vez más chicos que pasan hambre acá en Barcelona? Yo quisiera preguntarle a los de la mesa, ¿qué pasa? ¿Por qué no se discute todo esto? Gracias. Gracias a usted. ...pues no sé si Carlos, que te ha hecho alusión a ti... Que, no, y cómo? Feliz también... ...bueno, en todo caso, yo te quería decir que... ...que la izquierda sufre las consecuencias... ...de su propia confusión ideológica... ...es decir, eh, desde el momento en que hace ya mucho tiempo... ...porque no hay que olvidar que el inicio de todo ese proceso... ...tiene una fecha, que es el 23 de enero de 2013... ¿eh? ...el 23 de enero de 2013... Todos los partidos que conforman la mayoría gobernante ahora, vamos, particularmente eh, Convergencia, Esquerra Republicana, etcétera, pero en aquel momento es la primera vez que se aprueba un documento, estamos hablando de hace cuatro años y medio, por tanto, en el que se declara a Cataluña como sujeto de soberanía y se inicia el proceso hacia lo que estamos viviendo ahora. Eh, en aquel momento. Un, el, nuestro partido de izquierda histórico es decir, el heredero del PSU Iniciativa per Cataluña cometió el gran error de firmar aquel documento eh, y la firma de aquel documento por Iniciativa per Cataluña en, era entonces como se llamaba eh, bueno, aparte de Esquerra Unida, etc. Eh, yo creo que fue un gran error que les llevó a unirse a, bueno, a un partido como Convergencia Democrática que era como entonces se llamaba y donde ya tenía pendiente el juicio del Palau de la Música, cómo un partido de izquierdas puede unir su, uh, su presencia eh, política, ideológica, etcétera ante un partido que estaba corroído por la corrupción entonces, por la pero corroído hasta hasta aquí. Es decir, estaba parte del Palau, estaban todas las causas contra Perena eh, Feta, contra eh, Alamedra, contra en fin, todas las causas que hay el 3% ya se sabía, ya lo había denunciado Pascual Maragall en el Parlamento de Cataluña etcétera ¿por qué se, hizo, se hicieron estas cosas? porque había una presión de sectores nacionalistas que llevaron a esta conclusión me parece que fue un error y el origen de ese error está pagándose ahora y de ahí la ambigüedad permanente de Cataluña sí que spot o de no sé cómo se llamen ahora, Barcelona en Comú o los comunes o no sé cómo se llaman ahora ya me he perdido, pero... Todas esas ambigüedades que hay siguiendo dominando a la izquierda convencional, a la izquierda que tiene presencia política, que está en el Parlamento, que está en el Congreso de Diputados, que está en el Senado, etcétera Y de esa ambigüedad no salen, y mientras no salgan de esa ambigüedad y se sitúen radicalmente en la izquierda, en la izquierda que es unitaria, no excluyente, universal, internacionalista y proletaria, por utilizar un término ya que casi no se nombre, pero que hay que decirlo, pues mientras esa izquierda no recupere su verdadera identidad y su verdadero terreno de actuación y, sobre tanto, su enfrentamiento con los poderes fácticos y siga mm, moviéndose en la ambigüedad y en, la, eh, y en las dudas permanentes, pues no saldremos de esta, de esta situación, porque la otra izquierda, izquierda auténtica, la que nos gustaría que, que representáramos aquí eh, y que tuviera una mayor expansión y una mayor presencia pública, ...pues no está en condiciones de, de dominar la situación... ...porque somos una izquierda todavía minoritaria. Josu, muy brevemente y así hacemos la, la, la tanda final. Las dos grandes tradiciones de la izquierda... ...la socialdemócrata y la comunista... Está, ...están en profunda crisis. La expresión de ello es la, la incapacidad... Para, ...para la elaboración eh, teórica la pereza intelectual, el desnortamiento de sus prácticas y de sus discursos y la profunda fragmentación, la grave fragmentación que existe en, en el conjunto de la izquierda. Por tanto, no podríamos hablar de la izquierda, sino de las izquierdas en, en cada región de España pues profundamente enfren, enfrentadas entre ellas y divididas y con incapacidad para elaborar discursos propios y prácticas comunes. Y, en definitiva, eh, yo creo que es una izquierda, o son unas izquierdas, con un enorme complejo de inferioridad con respecto a los nacionalismos eh, históricos, nacionalismos de los ricos. Esto es algo que es inaceptable porque nuestro papel es precisamente eh, enfrentarnos a, a estos movimientos que tienen profundo, profundo eh, están anclados en prácticas de clase y de eh, clasistas y por tanto contrarias a nuestros principios Gracias, Josu, concluyes, Félix brevemente, sí, sí, sí intentaré. Eh, Primero a veces cuando dicen es que siempre estáis sobre lo mismo que nosotros estamos hablando sobre el problema de la independencia cuidado el tipo que denuncia la guerra no es un belicista es uno que está denunciando la guerra ¿Eh? yo no estoy Enfrentándome al nacionalismo con otro nacionalista y yo estoy denunciando una locura. El tipo que denuncia el sexismo no es un sexista. Como decía el maestro común, el análisis químico de la sopa no tiene sabor a sopa. Yo estoy denunciando eso, no estoy entrando en eso. Esa es una consideración previa. Yo creo que con el nacionalismo el problema es que se ha aceptado el relato nacionalista. La idea de que hay una injusticia detrás y que hay que comprender algo. Y yo creo que la mirada correcta frente al nacionalismo es la misma que podemos tener frente al sexismo. El sexismo también es una emoción. ¿eh? Hay alguien, hay una mayoría de individuos que se pueden entender como sexistas y que además sostienen que en virtud de ciertas características, en su caso biológicas, ahora la cosa se complica, pero vamos, biológicas, tendrían unos privilegios especiales que además les llevarían en el caso más extremo a privar de derechos o limitar los derechos de los demás. Esos tres componentes están en el nacionalismo y frente al sexismo decimos no, no hay que comprender y entender, sino denunciar, no hay nada. Y ese lenguaje nos ha contaminado. Hemos aceptado esa mercancía trucada de la lengua propia. La lengua propia de la Cataluña quiere decir que la lengua de la mayor parte de los catalanes es la lengua impropia. Somos catalanes impropios. Toda esa basura intelectual nos ha contaminado, lo hemos aceptado, en vez de decir no, no, esto es una ficción, eso lo hayamos creído. Y además hay otra cosa más de fondo. Vamos a ver, el instrumento de justicia redistributiva es el Estado. Si nosotros atomizamos los procesos de decisión, como ha pasado, como se ha mostrado con el impuesto de sucesiones, si cada pueblo tiene impuesto de sucesiones, nadie tiene impuesto de sucesiones. ...porque todo ese momento se va a ir al lado... ...si cada uno puede hacer una política laboral... ...pues entonces los trabajadores no tienen derechos... ...porque las empresas se van a ir al lado... ...entonces inventamos el Estado para romper esa especie de competencia... ¿eh? ...entre todos... ...y entonces eso... ...teníamos que tenerlo muy claro... ...entonces la, la izquierda está en un montón de incertidumbres... ...algunas importantes y los tópicos nos sirven... ...pero hay cosas que son muy claras... ...y esto... ...y una es que esto es lo peor de lo peor de lo peor... ...en positivo... Hay muchas pocas cosas que decir, pero sabemos cosas que no podemos tolerar, que están en, el, en la historia más negra de Europa. Es que esto es lo peor. Entonces, al menos, aquí yo, yo tengo dudas acerca del alcance del mercado, de cómo encaramos los procesos de globalización y la redistribución conveniente. Me pongo a estudiar, me lo tomo en serio, leo sin prejuicios, pero sobre esto, nada. Esto lo tengo claro. Bueno, pues eh, concluimos aquí el acto con, pues, con una viñeta del Roto que publica hoy en El País y que me ha parecido estupenda para lo que nos convoca hoy aquí. En La Viñeta se ven a dos personas con los ojos cerrados y el texto dice, en El País de los Ciegos, los que aún veían, optaron por cerrar los ojos. Así que les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con los ojos tan abiertos y la mente tan abierta. Gracias. El decreto de verduras. ¿Y el empleado y quién Esto es Martín.